Desde mi punto de vista la cuarentena supuso un reto personal porque nos obligó a trabajar de manera telemática con niños que presentaban necesidades educativas especiales, por lo que fue muy difícil conseguir una conexión real con esos niños porque muchos de ellos no disponían de los medios y recursos necesarios en sus casas para poder trabajar. Además necesitábamos la implicación de padres que en muchas ocasiones no conocían el uso de estos medios telemáticos.